Hola, soy Seikoner y en este vídeo vamos a aprender a cómo configurar Blender para poder hacer nuestros modelos 3D y mandarlos a imprimir a una impresora. ¿Por qué utilizar Blender? La ventaja que tiene Blender es que es gratuita y además de ser gratuito, tenemos un montón de documentación en internet. El principal problema de toda esta documentación es que la mayoría está en inglés. Así que he decidido que voy a hacer este vídeo para explicar las cosas en español un poquito claras de manera muy sencilla para que todos podamos configurar Blender y trabajar con él para hacer nuestros modelos 3D. Aquí en esta presentación os estoy enseñando algunos de los objetos que yo he modelado todo completamente en Blender y los he mandado a imprimir sin ningún problema. Así que si quieres aprender cómo se configura Blender, entra conmigo y vamos a verlo muy bien una vez hemos entrado ya en blender tenemos que tener una serie de cosas en cuenta esto no es un tutorial de cómo trabajar en blender es simplemente cómo vamos a configurar nuestro programa para que podamos funcionar y trabajar en él para hacer modelos en tres dimensiones y mandarlos a la impresora si queréis algún tutorial para poder modelar tenéis un montón en internet entonces en nuestra escena principal siempre incluye un cubo una luz y una cámara eh, para poder ver cuáles son las propiedades de nuestro objeto, le pulsamos al botón N y aquí vemos una serie de información que tiene nuestro objeto. Tenemos eh, dónde está localizado, cuál es la rotación y cuál es la escala y las dimensiones. Lo que nos importa para la impresión 3D es siempre la escala y las dimensiones. La escala importa porque es la escala que va a enviar la información a otro software como puede ser el laminador, que sea Cura, Prusa Slicer o el que utilicéis. Por ello, nuestra escala a la hora de exportar nuestros modelos siempre tiene que estar en 1-1-1. Lo habitual cuando estamos trabajando con Blender es que escalemos nuestros objetos o los transformemos de diferentes formas. Eh, si nosotros hemos modificado una malla y hemos cambiado su escala, en la información de escala vamos a ver que hay distintos valores. Antes de exportarlo siempre, siempre tenemos que comprobar que esta escala es 1-1-1. Si queremos volver a modificar nuestra escala a 111, 1, 1, simplemente hay que hacer el control A y aplicar la escala. Si queremos aplicar rotación y tal, todo eso también lo podemos aplicar dando control A por separado o simplemente dándole a todas las transformaciones. Y aquí, como veis, se ha reseteado toda la transformación de nuestro objeto. Siempre acordaos de control más A para aplicar la escala antes de exportar. Otra cosa a tener en cuenta dentro de Blender es que nuestras dimensiones por defecto van en metros y nosotros normalmente estamos trabajando con unos volúmenes de impresión mucho más pequeños. Para poder adaptar la configuración de Blender a centímetros o a milímetros podemos venir a esta sección de la derecha y en la quinta opción vamos a ir a Units. En Units tenemos que utilizar el sistema métrico que es el que bueno utiliza el que quieras pero yo aconsejo utilizar el sistema métrico y aquí en Length podemos cambiar metros por centímetros o por milímetros en función de lo que vayamos a realizar. Yo normalmente suelo trabajar en milímetros, aunque es una escala muy pequeña, pero se puede poner también en centímetros. Si ponemos milímetros, luego tenemos que venir a la unidad de escala y cambiar de 1 a el equivalente a milímetros. Si metros es 1, decímetros son 0,1, centímetros es 0,0,1 y milímetros es 0,0,0,1. Entonces yo pondré 0,0,0,1 y aplico <coughs> ahora mi cubo mide en milímetros y si veo las dimensiones en la transformación de mi objeto ha cambiado completamente a milímetros si os habéis dado cuenta la rejilla del fondo ha desaparecido esto es porque nuestro viewport está configurado también para metros entonces si queremos configurar el viewport para que esté en milímetros tenemos que hacer exactamente lo mismo venimos al apartado de escala y cambiamos por la, el valor que hayamos elegido yo he elegido milímetros y pongo 0.001 y ha vuelto a aparecer la malla que teníamos de referencia. Esta malla de referencia es muy importante porque nos sirve de referencia para ver cuáles son las dimensiones de nuestro objeto. Si yo quiero utilizar esta malla de referencia, eh, tengo que saber que el cuadrado grande corresponde a la escala, que es un milímetro, y luego cada cuadrito pequeñito es una décima parte de milímetro. Que esto es muy importante cuando estamos haciendo un modelado de precisión que vaya a tener pues, piezas de mecanizado o cualquier otra historieta. Ya tenemos Blender configurado a una unidad métrica adecuada. Ahora podemos trabajar con nuestros objetos sin ningún problema. Pero antes de exportar tenemos que siempre saber cuáles son las propiedades de nuestra malla, porque para poder imprimir en 3D nuestra malla tiene que ser una malla completamente cerrada. Por ejemplo, si yo a este cubo o a este rectángulo le suprimo esta cara, podrías pensar, bueno pues esto lo, lo imprimo y es un cajón, se me van a imprimir cuatro paredes y el suelo. Pero esto no es así, porque la malla ahora mismo está completamente abierta. Nosotros necesitamos una malla que sea manifold, que se llama, que es eh, estanca. Digamos que es como si metiéramos agua y el agua no se desbordara por ninguna parte. Si yo vierto agua en este cubo ahora mismo y lo vuelco, el agua se cae. Entonces eh, hay que imaginarse que el, la malla está completamente rellena de agua siempre. Es decir, tiene que estar completamente cerrada para que el plástico se pueda imprimir correctamente. O el plástico, o la resina, o el metal, o lo que sea que estemos imprimiendo, ¿vale? Así que para comprobar que nuestra malla es manifold, podemos venir otra vez de nuevo aquí a Viewport, Overlays, que es aquí donde las dos pelotitas. Y en Face Orientation le damos y vemos que hay dos colores. El color azul eh, representa la orientación de la cara externa y el rojo la orientación de la cara interna. ¿Por qué? Porque esta cara es la misma que esta. Si nos vamos a Edit Mode, eh, esta cara de aquí es la misma que esta. Es, es lo mismo, es el mismo polígono. Si yo lo muevo, eh, está unido al resto de, de la malla. Entonces esto no se podría imprimir correctamente. Para poder imprimirlo correctamente le tendríamos que dar volumen. ¿Cómo podemos hacer para rellenar estas caras? Para rellenar estas caras tenemos un modificador que se llama Solidify. El Solidify, una vez lo le damos, ya eh, nos ha generado caras internas y externas. Y no solo eso, sino que además podemos controlar el grosor de nuestra malla. Si nosotros queremos paredes un poquito más gordas, voy a acercarme un poco, veis que se ha generado una malla más importante. Tenemos malla por un lado y malla por otro. Entonces, este grosor lo podemos ir modificando. Lo podemos modificar los valores aquí, no se ve muy bien, voy a quitar la orientación de las caras, vale, aquí se ve mejor eh, si lo aumentamos el grosor, vemos que nuestras paredes van creciendo, van creciendo y van decreciendo, estos, estos modificadores tienen muchísima complejidad y muchísima profundidad, ¿eh? se puede trabajar se pueden hacer muchísimas cosas con ellos se puede simplemente aplicar a una pared se pueden aplicar a todas, pero bueno, este no es el, el motivo de este vídeo, vale, entonces así podríamos convertir nuestro cajón en un cajón perfectamente imprimible eh, una vez tengamos el grosor que queremos le podríamos dar directamente a aplicar luego también el offset nos indica eh, cuál es la dirección en la que queremos que crezca nuestra malla por ejemplo si yo quito el modificador volvamos, volvemos a tenerlo completamente fino voy a volver a activar el overlay face orientation vale si volvemos a aplicar el solidify de nuevo ha vuelto a crecer la malla pero el offset nos indica hacia dónde crece la malla así si hacia afuera o hacia adentro Podemos, por ejemplo, darle grosor hacia afuera y que crezca en dirección opuesta a nuestra malla, lo que va a incrementar, como veis, las dimensiones de nuestro objeto. Si le damos en un offset positivo, crece hacia afuera. Y si le damos a un offset negativo, crecerá hacia adentro, lo que nos mantendrá la dimensión de la malla y lo que va a recortar es simplemente el interior del, de nuestro cubo. ¿Vale? Esto es lo, lo más básico que podemos hacer con, con el Solidify y es muy importante para poder hacer modelos que sean exportables a, a un laminador. ¿Vale? Vamos a coger un ejemplo un poquito más complejo. Añadimos un mono que viene por defecto en Blender. ¿Vale? Este mono puede parecer que está completamente estanco también, pero eh, si nos asomamos por aquí por el ojo, vemos que no, vemos que ahí asoma el color rojo y diréis, bueno, pues no pasa nada, ¿no? porque aparentemente es todo azul y el, la impresora lo imprimirá bien y seguramente lo imprima bien de hecho lo imprime bien porque yo le impreso pero eh, para que la impresora no se vuelva un poco loca lo que tenemos que hacer es tratar de corregir esto y para ello tenemos un addon que es bastante interesante bueno interesante, en realidad es un poco mierda el addon pero nos puede servir tenemos que venir a Edit, Preference y en sección de Add-ons, igual vosotros aparecéis aquí en Interface, en Add-ons, vamos a buscar 3D. Y en 3D vamos a ver eh, Mesh 3D Print Toolbox. Tenéis que marcar esta casilla y una vez marcada la casilla aquí os aparecerá el Add-on. Pinzamos en el add-on una serie de, de herramientas. Os las voy a explicar un poquito por encima. ¿vale? El volumen lo que hace es calcular cuál es el volumen total de nuestra malla. ¿vale? Aquí nos hace un cálculo de todas las, cuál es el volumen total. El área es cuál es el área total de todas nuestras caras. Eh, todo si es eh, sólido o si no es sólido, ¿vale? Si es sólido, eh, te dice que hay non-manifold edge 42. Lo que decíamos antes de manifold es que tiene que ser completamente estanco. Si a Susan, que es como se llama el mono, la rellenásemos de agua, se le saldría el agua por los ojos, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? el saber que el manifold es lo que tenemos que evitar, vale, que no haya non manifold edges, tiene que estar completamente bien. Entonces si le damos a check all, aquí vemos que hay una serie de cosas que están mal, vale, hay una serie de cosas que, que habría que corregir. Para ello tenemos esta opción, que tenemos el, el cleanup, le damos a cleanup y aquí podemos eh, modificar por ejemplo el, los grados con los que queremos que actúe, eh, es decir, si hay unos eh, grados muy, muy ajustados, lo podemos reducir o lo podemos ampliar para que nos lo corrija. Si yo ahora mismo le doy a Make Manifold, veis que los, los ejes se han modificado. Ha, ha modificado ligeramente la estructura, pero me ha convertido al mono en un objeto completamente estanco y que yo puedo imprimir sin ningún problema. Voy a darle a Control Z para que veáis cuál es la diferencia cuando lo aplicamos y cuando no. Mm. Tampoco es que haga un trabajo espectacular, ¿no? lo suyo es que nosotros a la hora de modelar tengamos en cuenta que nuestra malla tiene que estar completamente cerrada. Y si luego lo mandamos a un laminador y nos dan algún problema, que podamos revisar cuál es nuestra malla y si tenemos algún problema de que esté abierto. Y bueno, básicamente para esto nos sirve este, este add-on, también nos sirve para transformar la escala. Si yo por ejemplo quiero hacer este mono lo más grande que me dé mi impresora y mi impresora mide 23 x 23 x 23, por poner un ejemplo, yo puedo venir aquí a transformación y escalarlo eh, dándole a Bounds, puedo por ejemplo eh, cuál es el, es decirle cuál es el límite de centímetros de mi impresora. Si mi impresora mide 23 y yo quiero hacerlo lo más grande posible, podría venir aquí y darle a 23. Y le doy a OK y él automáticamente me escala todo el modelo de manera eh, completamente uniforme. Consigue que mi objeto tenga la escala máxima de mi volumen de impresión. Bueno, ya cada uno que lo utilice como lo considere oportuno. Luego, eh, otra opción que tenemos es la de exportar. En exportar pues le podemos dar a aplicar la escala, a copiar texturas, si lo vamos a mandar a otro programa que pueda leer texturas, aunque bueno, esto para imprimir no tiene mucho sentido. Y luego el formato que podemos escoger es el, el que queramos dentro de estos cuatro. Ahora los laminadores normalmente utilizan STL, algunos también utilizan OBJ, pero bueno, yo suelo exportar en STL, que es el más común. Aquí simplemente, en esta carpeta, elegiríamos cuál es el, la carpeta donde queremos enviar nuestros archivos y ya simplemente le damos a exportar y ya está, y ya está. Y para esto nos sirve este addon. También podemos exportar desde File, que es como yo lo hago. Le damos a exportar, buscamos a STL, aquí seleccionamos nuestro, nuestra carpeta de referencia y aquí hay una serie de opciones que también son interesantes. Eh, imaginemos que tenemos varios objetos en escena, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo, he hecho una copia de seguridad de Susan y a esta le he hecho una serie de modificaciones, por ejemplo... Vale, imaginemos que hemos estado trabajando con nuestro objeto, vale, que hemos hecho nuestra copia de seguridad, que la tenemos por aquí al lado, que tenemos esto, lo hemos dividido en dos, le hemos puesto ahí un arito, aquí por detrás está el arito que le hemos puesto que no hemos ocultado o que se nos ha olvidado de eliminar o lo que sea, y yo lo que quiero imprimir en realidad es simplemente esta sección o estas dos cosas, ¿vale? Imaginemos que yo quiero imprimir solamente estas dos cosas. Para poder imprimir únicamente esa selección, eh, hay una cosa muy interesante que no sé si aparece aquí, Apply Scale, Copy Texture, aquí no aparece, en el add no aparece, pero que a mí me resulta muy útil porque yo normalmente cuando estoy trabajando con varios objetos a la vez, tengo la escena llena de, de objetos, tengo un montón de objetos, aunque estén aquí ocultos, estoy trabajando con muchas cosas. Entonces, si yo solamente quiero imprimir este y este modelo, yo, por ejemplo, lo suelo preparar para que ya en el laminador me aparezcan en la orientación que yo quiera. Yo, por ejemplo, eh, esta cara la imprimiría rotada a 180 grados y lo pondría pues, al, red, al lado. ¿vale? Yo Imagínate que quiero que esto sea un solo archivo STL, que tú cuando sueltas el archivo STL, estas dos piezas vayan juntas. Vale, entonces yo selecciono con Shift, selecciono las dos. Y con las dos seleccionadas me voy a ir a exportar en file exportar stl y aquí es importante que tenemos que marcar Selection Only, solamente la selección. Porque si no, me va a exportar también el otro mano, me va a exportar el otro mono, me va a exportar un plano que tengo aquí y me va a exportar también el torus que está por aquí detrás, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a nuestro laminador, me va a salir todo este cacao y va a ser un follón que te cagas. Entonces, para que no nos pase eso, es, yo prefiero exportar desde File. Entonces, yo si, si lo que quiero, lo que os he dicho es exportar estos dos, pues me voy a exportar File, STL y hay que marcar la casilla de selection Only. Hay que poner selection Only siempre. Luego la escala tiene que ser 1, porque nuestro objeto ya hemos escalado, ya hemos aprendido lo que es la escala. Y le podemos dar a aplicar modificadores. Si hay algún modificador que no esté aplicado, se aplica automáticamente. Entonces ahora ya esto se exportaría con las dos cosas así, ¿vale? Con, con estos dos objetos, como tiene que exportarse, ¿de acuerdo? Así que en resumen, lo que tenemos que saber para poder utilizar Blender es que, resumido, muy resumido, la escala, en las unidades de escala, tenemos que acepta, aplicar la escala que nosotros vayamos a utilizar, milímetros, centímetros o la que sea. Acordarnos de aplicar la escala la de unidad. Si es en milímetros, recordamos que una unidad es un metro para Blender, así que un milímetro es 0001, un centímetro sería 001, y así sucesivamente. Esa misma escala que apliquemos la tenemos que aplicar también en Viewport Overlays, en Scale hay que aplicarla al mismo al mismo nivel tenemos que acordarnos también de que en la sección de ítem nuestra escala tiene que estar correctamente ahora mismo por ejemplo este susan no tiene la escala para aplicar la escala control a y aplicamos escala control a y aplicamos escala ahora ya podríamos exportar perfectamente nuestro modelo para imprimir en 3d otra cosa que tendríamos que revisar es la orientación de las caras, Face Orientation, que ya lo tenemos activado, ¿vale? Si nosotros por defecto no lo tenemos, lo tendríamos así, este sería nuestra, nuestra forma de verlo. Activamos nuestro Face Orientation y podemos ver si tenemos alguna cara que no esté funcionando. Y básicamente es esto, esto es todo lo que tenéis que saber a la hora de exportar un archivo para Blender. Entonces si queréis aprender a utilizar Blender para hacer este tipo de cosas o para hacer las cosas que yo hago o simplemente queréis aprender un software nuevo para impresión 3D, yo os animo a que lo hagáis con Blender, hay un montón de documentación hay un montón de tutoriales, cualquier cosa que modeles en Blender prácticamente teniendo esto en cuenta vas a poder imprimirlo puedes hacer un personaje, puedes hacer un castillo puedes hacer lo que te dé la gana una planta, cualquier cosa que modeles en Blender teniendo en cuenta todas estas cosas que te acabo de explicar vas a poder ser capaz de mandarlos a imprimir a tu impresora. Y Blender es un programa súper potente que puede permitirte hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Así que si se te ocurre cualquier historia, eh, déjamelo saber en los comentarios y ya vemos si podemos hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Hasta luego.